Segundo de Crónicas, Capítulo 17 El hijo de Asa, Josafat, asumió el cargo de rey. Reforzó las defensas de su país contra Israel. Asignó tropas a cada ciudad fortificada de Judá y colocó guarniciones en todo Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había capturado. El Señor apoyó a Josafat porque siguió los caminos de su padre David. No creía en los baales, sino que adoraba al Dios de su padre, y obedecía sus mandamientos. A diferencia de lo que hacía el reino de Israel. Así, el Señor aseguró el dominio del reino de Josafat, y todo el pueblo de Judá le pagó sus cuotas. Como resultado, llegó a ser muy rico y honrado. Se comprometió sinceramente con lo que el Señor quería. También eliminó los lugares altos y los postes de acera de Judá. En el tercer año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios Ben, Jail, Abdías, Zacarías, Netanel y Micaías a enseñar en las ciudades de Judá. Envió con ellos a los levitas llamados Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes, Elisama y Joram, llevando consigo el libro de la ley del Señor. Enseñaban mientras recorrían Judá. Visitaron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Todos los reinos circundantes estaban atemorizados por el Señor, de modo que no atacaron a Josafat. Algunos de los filisteos incluso le trajeron regalos y plata, mientras que los árabes le trajeron 7,700 carneros y 7,700 cabras. Josafat se hizo cada vez más poderoso y construyó fortalezas y ciudades-almacén en Judá. Mantenía una gran capacidad de provisiones en las ciudades de Judá. También tenía tropas, guerreros experimentados en Jerusalén. Este es un recuento de ellos. Según sus líneas familiares, de Judá, los comandantes de miles, Atná, el comandante, y trescientos mil guerreros poderosos con él. Luego, Joanán, el comandante, y doscientos mil con él. Luego, Amasías, hijo de Sicrí, que se ofreció como voluntario para servir al Señor, y doscientos mil guerreros poderosos con él. De Benjamín, Eliada, poderoso guerrero, y doscientos mil con él, armados con arcos y escudos. Luego, Josafat, y ciento mil con él, listos para la batalla. Estos fueron los hombres que sirvieron al rey, además de los que asignó a las ciudades fortificadas en todo Judá.